Mire, yo voy a leer un, un titular que dice aquí. Hay que apostar al, por la paz del país para conservar lo logrado. Eso lo dijo el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, el señor Miguel Vargas Maldonado. Y yo simplemente le digo, la forma con que se está haciendo el tipo de... ...de rechazo a lo que está pasando en el país o lo que quiere el país... ...porque lo que está pasando ahora no es en contra de Danilo Medina... ...no es en contra del gobierno de Danilo Medina... Eh, ...hay que verlo desde otro punto de vista, hay que verlo desde el punto de vista... ...de que el, la sociedad se va a encargar de enseñar a los políticos a gobernar... ...eso es lo que está pasando señores, esos jóvenes... Con, esa, con ese pensamiento que, que han elaborado Un símbolo de, de protesta e inconformidad A la más gran altura que se puede tomar como referencia Ahora mismo no existe en el mundo, no hay referencia De, de la concentración de jóvenes Con una filosofía de, eh, de orden Con una filosofía de simplemente Decir, no estoy de acuerdo y yo utilizo mi símbolo de vestirme de negro y de hacer una pancarta para, una pancarta que no huele a humo, que no tiene humo, que no tiene piedra, que no tiene encapuchado, que no tiene ¿qué más? Que no hay bomba lagrimógena, que no hay nada de eso. No hay libre tránsito, se trabaja, se, no se deja de producir. Todas las no tenemos referencia en el mundo ahora mismo, ni ni que yo que. Todo eso ha sido violencia. Sin embargo, la presencia de estos jóvenes con casi 10 días en, en, eh, a ese nivel te dice a ti que aquí lo que se quiere es paz. Lo que se quiere es paz. Y la paz se logra escuchando y haciendo lo correcto. Escuchando a estos jóvenes. Escuchando a estos jóvenes diciéndole, somos los vigilantes, somos los que vamos a enseñarle a, estos, a, los, a los políticos lo que es la, el, el, la definición de democracia, la definición de, de, de porque de democracia no es solamente es hablar como yo estoy ahora por los medios, sin que tenga una mordaza, o, que tenga, o hacer, decir cosas, eh, y ya, no. La democracia es que yo como ciudadano tengo derecho a elegir, a ser elegido, a ser, tener un techo, a tener a, eh, el, el, todo los, lo, lo que la constitución me dice como eh, que debo que debo tener eh, como, ciudadano, como ciudadano de este país. Y yo creo que más que una lección eh, que nos están dando los jóvenes, y miren, si te, ahora que hablamos, que vino la, la Universidad Nordestana a presentar una obra sobre Duarte, ¿se dan cuenta cuántos años tenía Duarte? ¿Cuántos años tenía Duarte cuando fundó la Trinitaria? ¿De dónde venía Duarte cuando fundó la Trinitaria? Los jóvenes son el cambio. Y a ese es el temor que tienen los tradicionales políticos de que esos jóvenes le van a enseñar lo que es una Trinitaria, lo que es un trabucazo. Y le van a enseñar, a golpe de pancartas y color negro, le van a enseñar que la patria debe ser lo primero. Y que el ciudadano es que compone esta, ciudad, esta patria que ahora mismo no está en peligro, señor. Aquí no hay peligro de paz. Aquí lo que hay que tener un, haber un cambio en la formación y cómo instaurar la política en el pueblo dominicano. Y eso es lo que esos muchachos le están enseñando, simple y llanamente. Aquí habrá paz siempre. Somos un, pueblo, somos un pueblo de paz. Somos un pueblo que cuando lo queremos, somos más que lo que somos ahora. Así es. Miren, en el día de ayer, o antes de ayer, el lunes, el Partido de la Liberación Dominicana anunció eh, quien, iba, o quien va a ser la compañera de boleta de su candidato presidencial Gonzalo Castillo a la actual vicepresidenta que es Margarita Cedeño de Fernández. A raíz ya de dar a conocer esta información de que ella va a ser la compañera de boleta pues han salido a relucir eh, diferentes diversas opiniones estas opiniones encontradas eh, por parte de especialistas de juristas eh, ¿Verdad? Que podemos decir especialistas en en, en en esta en esta área. Unos dicen que no puede ir o no puede reelegirse como candidata a la vicepresidencia la, la, la vicepresidencia actual Margarita Cedeño de Fernández. Otros dicen que sí, que la constitución se lo permite, y otros dicen que no. Eh, son eh, opiniones encontradas por juristas especialistas, ¿verdad? En derecho constitucional. Vamos a ver entonces qué va a pasar en los próximos días con respecto a esta situación. Ahora, en lo personal, yo quisiera, ya se escuchó la voz de creo que Jorge Pras y otros especialistas, unos en reiterar, unos en contra y otros a favor con esta situación. O sea, interpretando lo que dice la constitución en este aspecto. Ahora bien. Yo quisiera oír la opinión, la opinión de su esposo, quien también es un, un eminente jurista. abogado, jurista, expresidente presidente de la República y un conocedor también de lo que es la Constitución. Yo quisiera oír la opinión del doctor Leonel Fernández Reina con respecto a esta eh, selección de que sea Margarita su esposa la que acompaña a Gonzalo Castillo en el sentido de que si es legal o es ilegal, si es constitucional o no, el hecho de que ella pueda ser la acompañante o reelegirse en este cargo, eh, siendo la candidata una vez más a la vicepresidencia por, por el candidato del partido oficialista que es el PLD. Me gustaría... Pero porque, la, reele la reelección es para el presidente. Porque cuando se habló... No, no bueno, para la vice. Bueno, pero dice un, dicen juristas especialistas en la materia que sí. que sí, otros dicen que no. O sea, ahí, ahí está Está la justicia. Sí. Eh, sin... Yo quisiera oír la, la opinión del, de, de Leonel Fernández que también cuando se habló de la reelección del, del, de Medina que estaba en boga, eh, también expuso sus consideraciones y se opusieron porque realmente mm. la constitución se lo prohibía. Entonces a mí me gustaría en esta situación oír la opinión del jurista, no del candidato de la fuerza de producción del jurista, el doctor Leonel Fernández con respecto a esta situación y la candidatura de su esposa. Eso es en ese sentido en otro en otro orden sí porque mira eh. espérate tú me has puesto a pensar pues se supone que la candid el candidato a vicepresidente no es un candidato elegible sino un candidato que lo que lo elige el pre el presidente el partido el, el, el no no el presidente o sea el partido el, vamos que sea el partido pero que un, no es un, no un, no un candidato el que es elegido sí, por por, por por una por un escrutinio sí, pero por eso por eso que se que hay eh, eh, opiniones encontradas sí. entre los especialistas en la materia, porque tú dices el partido lo selecciona para que lo acompañe. Eso es como Ahora, cuando tú, pero, pero, como tú decides pero, casarte, pero, pero, a una, a casar con pero una vez más, una vez es elegido para que sea compañero de boleta. Entonces, eh, cuando tú votas que votaste por el, por el candidato a la presidencia, sí, está sí. votando. Sí, no, sí, sí, está por vice, no sé. sí, sí, por eso es que el que hizo la ley hizo la trampa. Hay dos, es una brecha ahí, una brecha y que dice bueno tiene la razón cuando tú oyes el que está opuesto a eso tiene la razón la lógica la lógica te, dice que no cuando tú oyes el que sí el que está de acuerdo también se porque está de acuerdo entonces sí. ambas posiciones te dicen a ti que la, tú tienes la razón oye, la al lógica final, te dice que sí pero la constitución final, no está en la figura del vicepresidente final, no está la figura o sea la figura de vicepresidencia no está en la constitución sí. como elegible en otro, en, otro ni en la ley de partido en otro orden en otro orden serio y es con respecto a las a las bueno, a las mismas elecciones mira yo creo, es una opinión muy personal, yo creo que, que, que quien, quien, quien va a abrir eh, la boca para emitir alguna opinión, debe hacerlo para aportar aportar a que este país pueda seguir enrumbado claro. por, por, por lo que se mantenga la democracia en este país, de que lo que va a pasar el 15 de marzo, lo que va a pasar en mayo para elegir el presidente y los diputados y senadores, que opine para aportar, no para encender la llama que en este momento está encendida y que está, es una llama que, que, que tú puedes manejarla sí. por la situación. Y me refiero a la opinión del doctor Marino Vinicio Castillo, donde dice que en lo que va a pasar en marzo va a ser peor, que lo que pasó en febrero. Yo creo que esa simple, que se puede ver también como una simple opinión, lo que hace es encender lo que han hecho, lo que han hecho los vinchos sí. en situaciones como esta. Yo entiendo que si el doctor... Gasolina, eh, eh, todo el quisiera, quisiera aportar en beneficio de que las cosas, de que no pase lo peor. Yo entiendo que él debiera eh, eh, referirse en una opinión que pueda beneficiar. Pero tú... Salir con estas declaraciones lo que hace es encender la llama que está, que está encendida, lo que hace es provocar que tenga más fuego. Dice Vincho Castillo, y lo refleja la prensa en el día de hoy, que lo que va a pasar en marzo va a ser peor que lo de febrero. Entonces, ¿en qué estamos? En su mayoría de los sectores de la vida nacional están buscando una salida a que la situación se pueda resolver, a que el 15 de marzo podamos tener realmente unas elecciones con, de la, con la mayor transparencia posible para evitar que este país coja otro rumbo, que lo que pase el 15 de marzo eh, con, la, eh, con la transparencia que se pueda llevar a cabo, eso pueda trasladarse a que exista una mayor transparencia en mayo con las elecciones eh, de, de presidenciales que vienen. Yo creo que eso a eso es que debe apostar este país. Y no emitir opiniones para encender Dantesca. Correcto. Y un grupito que todos sabemos aquí que está al acecho para pescar en más revuelto Esperando la más mínima ¿Cuál oportunidad. Ha sido su aporte, para, ¿Cuál ha sido su aporte a la democracia eso? Ve, Simplemente pescar en lío Entonces, revueltos. reitero, entiendo que el que vaya a opinar debe hacerlo con el objetivo y la finalidad exclusiva de aportar a que este país, que esta, esta situación que está viviendo el país pueda eh, mejorar, mejorar, mejorar. Ese debe ser el aporte que los que tienen el interés, que se sienten dominicanos, deben hacer para que realmente podamos tener un país con paz y tranquilidad como queremos todos los dominicanos. Así sea.